Como un abuso policial calificaron los residentes de la calle Santa Luisa del sector Grullón, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, la actuación de una unidad motorizada de la Policía Nacional Que supuestamente se presentó a eso del mediodía de este miércoles Donde realizó disparos y lanzó bombas lacrimógenas Que produjeron problemas respiratorios y laceraciones a varias personas Entre ellas, tres menores de edad Ellos se llevan a un muchacho eh, a lo montado en la esquina eh que eh, le enseñan los papeles del motor. ¿Qué tienen ellos? Que, eh, los lince los lince y el camión. Cuando le enseñan, le, le enseñan los papeles como quiera llevan el muchacho. Entonces yo vengo para acá, donde los hijos míos, la mujer mía, cuando vengo, hallo esa bomba ahí, se la mando para allá atrás la bomba, porque la muchacha me tiró una si no si la mujer mía no la saca rápido, se me muere una muchacha. Y de una vez mandó un tiro, eh, eh, andaba al Ali de los lince que iban en el barrio San Pedro y otro, porque tiran la bomba. Tiraron más. Ellos no tiraron más bombas porque el otro día que hubo un policía que le dijo que no tirara más porque ellos iban a tirar más bombas. Yo estaba en el baño bañándome, las niñas estaban jugando, estaban jugando y ahí están los juegos, la sala. Y yo, cuando ellos tiraron el tiro, la niña me dice, Freliani, mami, tiraron un tiro. Yo le dije, no me salgan para afuera, le dije, no me salgan para afuera porque si están tirando tiros, la policía anda ahí. Y cuando le dije, ve, cierra la puerta, le digo, ve, cierra la puerta para que no salga para afuera. Cuando ya viene, ya la bomba está ahí, ya, ya la habían tirado la bomba ahí. Yo estoy en el baño bañándome con la cabeza llena de champú y tuve que salir vuelta en toalla, tirarme por allá atrás, a ver por pues, dónde sacaba a la niña, porque se me estaban aficiando. La dos mía y una niña ajena que yo tenía aquí. Tuve que salir por ahí detrás con la niña que se me iban a ahogar. Que ellos tienen que tomar carta en el asunto y hacer justicia. Ellos no pueden hacer eso, porque ellos saben dónde están los verdaderos delincuentes y no los buscan. Entonces andan haciendo daño por la casa, tirando bombas sin saber si hay niños. Porque ya nadie tiene amor por nadie, ya la gente no tiene misericordia de nadie. ¿Cuánta ¿Cuánta niña niña? Niña? Yo tengo dos, yo tenía tres niñas, las dos mías y una ajena, que vino a jugar con las niñas mías. Y tuve que salir por el patio, a como saliera, porque andaba casi desnuda con la niña Y si mi esposa no había estado aquí, quería quitar la bomba. No se sabe si tuviéramos el hospital interno aficiado a El hecho se produce en un momento que los agentes detuvieron a una persona que se desplazaba en una motocicleta, que de acuerdo a los residentes portaba todos los documentos solicitados, pero a pesar de esto se lo llevaron preso. Yo, yo soy una mujer enferma, soy diabetes y el corazón. Tengo un solo pulmón. Pues no. Y si yo no hay una vecina ahí, yo me había caído muerta que, que me arrastró para allá atrás. Y eso no era ninguna necesidad, de ellos tirar... Mi aquí ni gente en la calle. Aquí esta calle no más vive llena de muchachitos y gente enferma porque en esta carrera vemos cuatro enfermos, eso es lo que aquí hay. Y ve lo que ellos hicieron. Ellos no, no creo yo no podían hacer eso. Las personas de ese lugar condenaron rotundamente esta actitud. Hicieron un llamado a los superiores para que tomen carta en este asunto. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.